congreso mutacional. Son tiempos difíciles, son tiempos interesantes, ¿no? También para el que lo sabe observar, ¿no? Para poder atravesar y descubrir siempre la famosa pregunta que es el para qué de las situaciones que llegan a nuestra vida y en este caso de la situación que hoy creamos a nivel global, ¿no es cierto? La pandemia. Hay situaciones que llegaron para quedarse y como toda crisis es una oportunidad de, de crecer y de trascender, bueno, hay que empezar a ver el vaso medio lleno en lugar de, de verlo medio vacío. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte.